A continuación les comento sobre el capítulo 14 de Maestros de la Restauración que es muy interesante. En este capítulo veremos a Drew Richa visitar al norte de Brotherton en Lancashire. Esta zona tiene una rica historia industrial donde verá a un comerciante veterano quien accedió a darle acceso a su sala de exposición sino también a sus depósitos de almacenamiento. El propietario bromea con Drew y le dice tengo un montón de cosas por todo él. Lugar aquí allá y en todas partes una amplia gama de relojes de muebles y cerámica y todo es un poco como un laberinto puedes perderte ahí, Drew aprovechará esta ocasión para hacer dote de sus habilidades. Como comprador y regateando los precios con el comerciante entre risas y bromas se hará de valiosos artículos cuales posteriormente los hará restaurar para poner en venta en su página web y obtener grandes beneficios Drew ha sabido aprovechar muy bien este mercado a lo largo de los años con gran habilidad y astucia. Gracias a este programa podemos disfrutar de este episodio y de muchos más para nuestro deleite y los que tenemos pasión por los objetos antiguos podremos así pasar un rato divertido y agradable viendo sus viajes a través de grandes mansiones y almacenes repletos de antigüedades donde coleccionistas y propietarios junto a Drew Richard nos darán una serie fabulosa.